que a toda la población embrujaba sin tonis. pero un día llegó el doctor manejando un ya yeah, la luna la luna luna luna luna luna luna luna ya la luna